Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, excelentísimo señor don Javier Rodríguez Rodríguez, presidenta de la Federación Autismo Madrid, doña María Dolores Enrique Miranda, jefe de Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital, doctor Don Celso Arango López, profesionales sanitarios, señores y señores autoridades, bienvenidos al Hospital General Universitario Gregorio Marañón. En primer lugar, debo expresar en nombre de mi hospital el agradecimiento al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a don Javier Rodríguez. Javier, es uno más de nosotros <risa> por acompañarlos hoy en este acto de clausura de la quinta jornada Autismo y Sanidad. Habida cuenta de que su presencia en esta jornada refleja el respaldo y apoyo institucional que desde nuestra Consejería de Sanidad se brinda a las iniciativas de nuestros profesionales y que redundan en una mejora en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos de nuestra comunidad. Constituye para mí, por otro lado, una verdadera satisfacción poder acompañarles en la clausura de esta jornada, porque su organización y celebración supone también un refrendo ...a la apuesta que este hospital hace constantemente por satisfacer... ...las necesidades asistenciales de las personas con autismo y de sus familiares. Como han tenido oportunidad de comprobar a lo largo de su desarrollo... ...los organizadores de la jornada han centrado su interés en esta ocasión... ...en los avances en la detección temprana del autismo... ...en la figura del gestor de casos... ...y en la gestión y prevención del estrés que sufren las familias de las personas con autismo. Como todos ustedes conocen perfectamente... ...el autismo es un trastorno neuropsiquiátrico crónico que afecta a las áreas más humanas de la persona, como la capacidad para la comunicación y el lenguaje, y produce en quien lo padece dificultades en las relaciones sociales que le ocasionan limitaciones en el ámbito médico, social, familiar y educativo. Para abordar este problema, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón puso en marcha hace ahora cinco años la primera unidad en España de tratamiento médico integral para el autismo, con el fin de facilitar el acceso de las personas autistas a los servicios sanitarios y los procesos dependientes o derivados de ellos, como la coordinación de recursos sanitarios y no sanitarios, como proporcionar tratamiento integral a los pacientes autistas y servir de enlace entre estos y el resto de los servicios médicos del hospital cuando fuera necesario para el tratamiento de otras patologías de cualquier índole. de su entrada en funcionamiento en 2009, los profesionales de esta unidad han atendido a 1.266 pacientes nuevos, llevando a cabo 16.000 actuaciones médicas desglosadas en 8.550 consultas de psiquiatría y 7.450 pruebas médicas constatando un aumento en la actividad global del 55% del año 2013 respecto del primer año de funcionamiento. El perfil sociodemográfico de los pacientes atendidos por los profesionales del programa AMITEA durante el año 2013 se corresponde con un paciente menor de edad y de género masculino, ya que el 79% de todos los pacientes atendidos fue menor de 17 años y el 82% fue de este género confirmándose que las nuevas incorporaciones y necesidades médicas se corresponden con pacientes jóvenes o recientemente diagnosticados, explicándose esta circunstancia por la mejor detección de casos desde la década de los 90, junto a la ampliación de criterios diagnósticos. Para profundizar en la atención de las personas con autismo, nuestro hospital, además de su actividad asistencial, también lleva a cabo en colaboración con la Fundación Orange, el programa de familiarización con el entorno médico a través de las nuevas tecnologías para la población con trastornos del espectro autista en orden a diseñar y aplicar un programa basado en las nuevas tecnologías, facilitador de la familiarización con el entorno hospitalario para los pacientes y sus familiares, y contribuyendo a reducir su nivel de ansiedad cuando acuden a la consulta con el especialista. Finalizo mi intervención con un reconocimiento explícito a todos los profesionales del Departamento de Psiquiatría de nuestro hospital en general, y en particular a los profesionales del Programa de Atención a Personas con Trastornos del Espectro Autista del Servicio de Psiquiatría de Niño y del Adolescente por la labor diaria que realizan y que les ha reportado un merecido prestigio, y cuando se han colaborado en la organización de esta jornada, de cuyas conclusiones y propuestas de futuro se beneficiarán a nuestros pacientes, que como ustedes saben muy bien, configuran nuestra razón de ser y son el eje fundamental de nuestra actividad. Muchas gracias.